Muy buenas tardes, amigos de Nuestra Patria, el Perú. Les saluda Manuela Bastidas a través de Todo Cambia Noticias el día de hoy, eh, miércoles 22 de febrero del 2023. De igual manera, mi saludo a cada uno de los compatriotas que están en diversos lugares del mundo, en este caso en España, en Estados Unidos, en Italia, en Francia, Alemania, en, lugar, en diversos lugares donde... Tengo un, el grato honor de ingresar a sus hogares a través de estas maravillosas plataformas que nos permiten acercar fronteras y también analizar en este momento crítico por el cual estamos atravesando y que nos eh, obliga de alguna manera responsablemente y moralmente convocar también a otros peruanos que están jugando su rol, que están jugando su papel, que están sentando posición, que están analizando, que están haciendo arte, cultura y a través de las diversas expresiones están manifestando su rechazo a este momento de grave violación a los derechos humanos, de grave crisis, de rompimiento, de, poder, de desequilibrio de poderes y de, desde mi punto de vista siempre lo digo, hay muchas miradas, algunos dicen que estamos en un régimen otros señalan que todavía en democracia, desde el punto de vista de Manuela Bacías, todo cambia, estamos en una dictadura. De esta manera, vamos a conversar con la Magister Marisa Baza. luego de la presentación del programa Todo Cambia Noticias. que el día de hoy hemos convocado a una mujer una dama una señorita eh, un ser humano con gran sensibilidad social y que lo expresa en el trabajo que viene realizando y me refiero a marisa Bazán quien es magíster eh, de historia por la Universidad Mayor de San Marcos máster. Sobre las independencias en el mundo hispánico, por la Universidad Chaumet de Castellón, en España, escritora de investigación histórica y ficción del proceso de guerra de independencia del Perú. Qué interesantes temas que, ojalá, en algún momento volvamos a convocarnos para hablar de este tema tan interesante. Todo cambia, está tratando, está tratando, nos falta todo un percorso por um, lograr ese objetivo de ayudar a, a generar espíritu crítico sobre la base de conocer nuestra realidad, realidad nacional eh, que muchas veces se nos ha estado negada a conocer porque nos han impuesto la verdad oficial, una verdad oficial que nos ha sumido en el atraso, que nos ha sumido en el letargo. Bienvenida, Magister Marisa Bazán, a su espacio Todo Cambia Noticias. Les saluda Manuela Bastidas. Eh, muy buenas tardes aquí desde Lima, eh, gracias Manuela por tu invitación, saludar tanto a los compatriotas que están en el país y a todos los que están fuera, porque algo que siempre ocurre a pesar de la distancia es que los peruanos y peruanas nunca pierden sus raíces. no. Lo mismo ocurre con las personas que, que vienen a, muchas a vivir a Lima, de las regiones, pero siempre hay un vínculo. Esto es algo propio de todas las sociedades humanas y en especial los peruanos que se han manifestado, que tienen un punto de vista eh, diverso respecto a lo que está pasando dentro del territorio nacional. Te agradezco la invitación y tus palabras. Eh, Marisa, este momento por el que estamos atravesando nos ha develado muchas carencias humanas, mucho, mucho distanciamiento y brechas que ahora le evidenciamos claramente y que se han puesto de manifiesto en diversas formas de expresión ¿no? Eh, en estas manifestaciones, mucho casismo, mucho racismo. Eh, desde tu formación um, en las ciencias sociales ¿cómo analizas ello? Eh, eh, no solamente las protestas sino este claro distanciamiento entre lo que es la capital y nuestra nuestro Perú uh, um, provinciano ese Perú invisibilizado Sí, bueno en realidad esto es algo histórico, lo que estamos viendo en la actualidad, que realmente, eh, más allá de, de mi formación como profesional, también detrás hay, un, hay emociones. Eh, como, como persona, como ser humano, ¿no? No, no soy la única. Hay peruanos y peruanas en general y también extranjeros que se hermanan bajo la idea de, de, de la humanidad, ¿no? eh, Pero concentrándome en el país, esta polarización eh, bastante fuerte que se está viviendo y lamentable, porque en el medio hay personas que están siendo golpeadas, lo más grave, Viene a ser las, las muertes ¿no? que, que están ocurriendo. Eh, pero esto no es algo reciente, es, es histórico. Entonces, yo podría eh, señalar que no hemos superado, no soy la única que lo dice, pero aprovecho tu espacio para, para reforzar, recordar y agregar esta idea, esto es algo que nos acompaña desde, desde siempre. En realidad, las sociedades humanas siempre han tenido esta suerte de tener eh, personas que asumen el poder y otras que obedecen ese poder. Pero con el desarrollo de, de los tiempos y con lo que bueno dentro de Occidente sería la Revolución Francesa, se sientan las bases de, de lo que más adelante se convertiría en los derechos humanos. Entonces, eh, también el sistema democrático moderno, y en el caso eh, del Perú, eh, estas bases se establecen a través de la creación de un nuevo régimen que se separa de España y que va a ser la república. Eh, la república eh, plantea la idea de igualdad, Manuela en esa época la igualdad era solo para varones y hay todo un debate, eh, en ese debate lo que no va a estar digamos, en discusión va a ser nuestro tema, ¿no? el de las mujeres, pero sí el caso de los varones. En nuestro país hay una confusión, hay mucha gente que piensa que los indios, estoy utilizando el término de la época, de la colonia, se les llamaba indios a las poblaciones de las regiones y también de la costa, porque algo que nos recuerda el gran José María Arguedas, y quiero... Citar, antes de continuar con mi, con mi disertación, él nos decía lo siguiente, ¿no? ¿Cómo no se habla de indios de la costa, a pesar de que en esta región existen pueblos como Moche, en Trujillo, Catacaos, en Piura, la caleta de los pescadores de Santa Rosa, en Lambayeque? en los cuales casi todos los moradores son racialmente indios, indios más puros que los de la mayoría de las aldeas consideradas como típicamente indias de la sierra. ¿Por qué no se califica de indios a estos hombres de la costa? Es decir, que lo indio, indígena y con Velasco, eh, eh, campesino no solo está en la región de la sierra como se piensa eh, esto ha estado en todo el territorio nacional en todo lo que lo que se conocería como perú no que no es el nombre original es el nombre que nos nos, nos ponen los, los españoles eh, entonces esta población eh, las personas creen que durante la etapa del virreinato eran esclavos, pero no. El esclavo de la, del virreinato, de la colonia, de las monarquías europeas, de la llamada edad moderna, siglo XV hasta el siglo XVIII y XIX, eran poblaciones que eran en ese momento consideradas no seres humanos. Los indígenas, luego de muchos debates, se recuerda el, el famoso eh, diálogo, discusión entre Sepúlveda y el padre de las casas, se llega a la conclusión de que los indígenas o indios eran seres humanos, pero en calidad de menores de edad. Los indígenas no eran esclavos, el esclavo no era considerado ser humano en esa época y lamentablemente aquí se colocó a la población afro, que es otro tema. también. ¿no? Los indígenas van a ser considerados súbditos del rey y luego van a pasar a ser peruanos, peruanos y ciudadanos de la república, los indios varones. Entonces, no hay la figura de esclavo, no hay que confundir. Ahora, esa es la categoría, porque obviamente el trato, el trato sí va a ser muy terrible y ya en la República se va a buscar nuevos mecanismos para... Evitar que los indios, ahora llamados peruanos, ahora bajo la posibilidad de ser ciudadanos y la ciudadanía bajo la república conllevaba a la participación política, se va a establecer nuevas formas de reclasificarlos, de en realidad acomodar su marginación, su exclusión, pero bajo un nuevo discurso. Y es lo que estamos todavía viendo hoy por hoy. ¿no? Algunos políticos señalando, los, estas regiones deben pedir eh, propuestas sociales y la idea de que no tienen la capacidad de poder eh, tener agendas políticas. Esto es algo histórico, pero, Manuela, te comento, sobre todo esto se va a reforzar en la República, más incluso que en la época del virreinato. O sea, la República, que es nuestro modelo de gobierno actual, es la que marginó, la que excluyó con mayor énfasis que el propio virreinato, no solamente en el Perú, sino en los demás países. Y luego vendría además discursos que tienen que ver con el famoso eh, racismo científico que al Perú llega a través de los discursos de Le Bon, de Gobineau y que va a ser tomado por los blancos o caucásicos y también mestizos que van a estar en el poder, de tal manera que esta dinámica es histórica. Bueno, eh, esto para, para contextualizar como una introducción a, a tu pregunta. No, no, no, es, no estamos frente a algo nuevo en el sentido de esta, estas diferencias, esta lamentable, eh, incluso análisis, que se piensa que es actual, pero en realidad es histórico sea, Esta situación de discriminación, de exclusión, de diferenciación, e incluso de incapacidad política de la población indígena es histórica. Eh, gracias Marisa por tu análisis que nos permite... Y nos va a permitir hacerte algunas preguntas relacionadas a este momento, aterrizando en el 2023 y a partir un poco de la uh, elección de Pedro Castillo y cómo esto no se ha evidenciado mucho más aquello que dices, ¿no? Esta clara diferenciación eh, que existe no de ahora, sino que ha existido de siempre. Otra cosa es que no se haya evidenciado o no les haya convenido poner ponerse en evidencia, no solamente desde la historia formal, sino desde todo espacio, en el debate, en, en, en la jurisprudencia, en todo, en todo aspecto de, de, de vida. Ha señalado algunos puntos importantes, Marisa, que yo quisiera mm, desglosarlas en algunas preguntas. Mm, ¿Por qué esto de aquello que tú señalas, no los indios de la costa? Eh, ¿Por qué no se evidenció? ¿No porque se oculta? ¿Qué pasa? Mm, por ejemplo, para eh, el indio de la sierra, ¿no? del interior del Perú, es, en la mayoría de los casos lo llevan como parte de su identidad. Es, es su identidad, no la oculta en, con, en contradicción clarísima a lo que pasa con lo de la costa. ¿Por qué crees? ¿Qué se debe de que en ese espacio de la costa se oculta o se uno se avergüenza? Sí, eh, yo creo que eh, primero la, la vergüenza se hace a través de una construcción. ¿no? Esa construcción eh, histórica, como acaba de decir, es por ejemplo que en la República el indígena es visto como incapaz. Eh, por ejemplo, al comienzo de, la, de los primeros gobiernos, hay un discurso muy fuerte de, de Bartolomé Herrera, que es un intelectual, es un sacerdote. Voy, no quiero, por favor, eh, decir sacerdote y ya atacar a la iglesia. ¿no? Esa es, era su profesión. O sea, en la mayoría de de personas eran militares o estaban metidos en, en la iglesia. Pero vamos a separar la institución de las personas. Entonces, él, por ejemplo, eh, plantea pues esta incapacidad que él encuentra en el indio de, de poder tener una posibilidad de lógica política. Y era una persona muy influyente y obviamente pues los discursos de los que tienen el la voz, ¿no? La voz sobre los demás se va, va a ser la, que, la, la guía, ¿no? Eh, luego hay momentos dentro del siglo XIX que están en una constante eh, lucha entre los caudillos, porque la República Peruana se construye en medio de la guerra. Entonces, ¿en qué momento? se puede reflexionar sobre construir un Estado-nación. Es difícil, porque es una época de guerra, un periodo bastante grande de guerra. Y entonces, bajo esa inestabilidad, es imposible. Aunado a que en el poder, menos del 4% de la población asume, pero vamos a tener pues más, casi un 70% de indios o indígenas que eran la población principal, que se extiende hasta el siglo XX, pero que están marginados. O sea, en los primeros años, por ejemplo, del siglo XX, en lo que se llama la República Aristocrática, que es un concepto de Jorge Basadre, es, un, es una denominación, perdónenme, que va de 1895 a 1919, hay momentos en que solo el 2% de la población peruana participa políticamente, y obviamente allí no están los indígenas. Pero a esto se agrega, aparte de decir el indígena es incapaz, en los momentos de la guerra decimonónica, de Caudillos, hay instantes, Manuela, en que los indígenas participan políticamente, pero es por un asunto de conveniencias, de intereses. Hay una táctica o estrategia para que los indígenas o indios participen, pero no lleguen al poder, no lleguen, no lleguen a ser autoridad. Y es que las elecciones, y bien lo recuerda el, nuestro presidente, que ya no está... En, la, en este mundo, Valentín Paniagua que era un estudioso de las elecciones, que eran indirectas. Básicamente, habían dos grados. En el primer grado, en el siglo XIX por lo menos, hay condiciones abiertas, o sea, por ejemplo, no te exigían saber leer ni escribir. Pero para poder entrar al segundo grado, donde estaba justamente los cargos, sí si te pedían saber leer y escribir, no ser sirviente y tener propiedades. O sea, no te dicen, tú no vas a participar porque eres indio, pero obviamente los indios o indígenas no van a poder cumplir con esas condiciones, porque el Perú está en guerra, está en guerra entre caudillos, está los años, los primeros años de la República, cuando se instala en 1822, la guerra de independencia no ha terminado. Luego viene la guerra de los caudillos, luego viene la guerra con Bolivia, la guerra con la Gran Colombia, la guerra con Chile, las guerras civiles. Entonces, ¿en qué momento se puede educar cuando los diversos discursos de los padres de la patria de esa época era que los indígenas podrían entrar a la participa, a la participación política si es que cumplen con el requisito. ¿Cuál es el requisito? Saber leer y escribir. No están pensando en que la sabiduría no solamente es la occidental. Porque hay personas del ANDE que de repente hablan idiomas originarios y son sabias, pero la república se construye así, bajo parámetros occidentales. Y a esto se agrega que en 1895, querida Manuela, se establece la ley la ley, de, la ley electoral donde el que no sabe leer ni escribir de forma occidental, o sea, castellano, español, no puede participar. ¿Y quiénes eran los que no saben leer ni escribir? Las mayoría de peruanos y peruanas o sea, los indígenas. Y a esto se suma el racismo científico, que estaba mencionándolo y que ahora va hondo para poder terminar de responder tu pregunta. ¿Y qué dice el racismo científico? El indio, o, lo que, o aquellos que no son blancos, son malas razas. Y hay una discusión, ¿qué hacemos? Las, esas malas razas traba el avance de la república. Es decir, la culpa de que el país no, no avance es porque hay malas razas. No solamente van a estar los indios, van a estar los inmigrantes chinos, los japoneses, los afros. Si ustedes revisan libros de medicina de la Universidad San Marcos de la época, el médico, así como ahora, cuando tú tienes una gripe o lo que fuere y te dan una receta, ellos escribían que no te mezcles con malas razas. Y esa palabra, esa frase, hay gente que la sigue diciendo, quiero mejorar mi raza. O sea, y cuando tú imaginas la idea de quiero mejorar mi raza, no estás pensando en alguien que no sea pues occidental, por lo general, por lo general, no quiero, yo no soy una persona que, que soy absolutista en todo, ¿no? O sea, que pongo verdades así indiscutibles. Puede haber gente que sí le agrade la población afro, la población indígena, este, pero, pero, pero no es algo que mayoritario. Si tú vas a las redes sociales, por ejemplo, ¿qué hacen las personas? Cuando colocan su foto, se colocan un filtro. Y ese filtro no es el filtro indígena, no es el filtro alfa, es un filtro de blanqueamiento. Ahora, en los tiempos de, del principio del siglo XX, finales del siglo XIX, hay que ponernos eh, también en la cabeza de esas personas. O sea, la ciencia decía que habían razas inferiores. ¿Qué ciencia? La occidental. Entonces, ¿cómo no construir pues, la idea de que si soy indio, soy indígena, pues soy una mala raza? Además, está el discurso asociado a mi, mi incapacidad de poder eh, participar políticamente. Y a eso se agrega que además del indio se le dice que es flojo, que es alcohólico, o sea, se construye una serie de estereotipos étnicos y raciales que no se logra superar. Ya se ha probado que no hay razas, hay una sola raza, la raza humana. Pero esto en la actualidad es cultural. Las personas siguen diciendo que hay buenas razas y que se comparan con otras es un asunto cultural que el, que el Perú, lamentablemente, hablo por, por el Perú, porque no solamente aquí, nosotros no somos los únicos. O sea, el Perú, el sufre peruano sufre, el peruano sufriente, no, o sea, esto es a nivel global, lo vemos, hemos visto recientemente el caso de George Floyd, o sea, países del primer mundo tienen esas ideas, pero son ideas que parten de la humanidad en general. Y obviamente a nosotros nos interesa el caso del Perú, porque justamente es a partir de esto que no hemos podido superar a través de construir una nación, y para eso es clave, los medios de comunicación, tu medio, por ejemplo, que está tratando de, de, de erradicar la discriminación, ¿no? eh, la educación, la escuela, pero también está la práctica de agentes eh, sociales como, o so, de la socialización, como es la familia. O sea, si un papá y una mamá le dice al niño este, no te juntes con esa persona porque esa persona es de tal color de piel, ¿cómo podemos superar? O sea, esto comienza desde el núcleo, desde el gobierno, pero también desde la sociedad. O sea, eh, y desde la escuela, que es el segundo agente de la socialización. En pocas palabras, es una tarea de todos y todas. Yo estoy muy preocupada y estoy muy triste como persona y como profesora y como historiadora porque pasa el tiempo y sigo escuchando los mismos discursos. Y en este movimiento, que difícil que está pasando el país, vemos expresiones discriminatorias grandes e incluso de personas que supuestamente han estudiado. Yo a mis estudiantes les digo, no piensen que la educación subuniversitaria es la que te va a volver más inteligente. Podrás ser el mejor historiador, administrador, médico, pero si sigues teniendo la falta de valores, como en este caso es el respeto, el respeto es una de las bases para no discriminar. Entonces, por más que seas el mejor profesional, vas a usar estas prácticas. Y vemos personas preparadas que igual discriminan. Y justamente en el caso de la señora Aroni, que para mí sí, es una de las personas. Gracias a ese personas... tema, Marisa, este, sí. ¿cuánta reflexión? Cuando yo te escuchaba en esta tu exposición y amigos de Todo Cambio, estamos con la Magister Marisa Bazán, vamos a tocar el tema de la compatriota Aida Aroni, esta mujer símbolo de la justicia, de la libertad, democracia, que con su bandera en mano se enfrentó a estos policías en medio de, este, de esta militarización que se está dando en nuestra patria, en medio en el que hemos perdido muchos peruanos. Pero ha hecho un recuento muy... muy yo les digo, hay que escucharlo, hay que escucharlo porque hay que sacar experiencia, hay que sacar conclusiones, hay que empezar a identificar dónde nos hemos quedado, en qué parte de la historia no estamos permitiendo eh, avanzar, pero bajo otras formas, dónde nos impactó más estos temas de la construcción social, como lo dice Marisa, es construcción social, es cultura, pero en qué parte de la historia nos hemos quedado los peruanos y, y estamos repitiendo patrones, conductas que nos están llevando a estos momentos tan trágicos. Marisa, has dicho algo que para mí me, me ha impactado en el senso de que... Ah, no, yo te escuchaba y decía, parece que lo que estamos viviendo en 2023, pareciese que estamos hablando en 1820. O sea, si te das cuenta, o sea, estamos en el 2023, sabemos, 22 de febrero del 2023. Pero todo lo que hemos vivido hace 17 meses con mayor claridad gracias a las redes sociales parecía y siempre hemos vivido, ¿eh? sino que ahora se evidencia, ¿no? Se evidencia. Siempre hemos estado en ese en ese en esa realidad. Vuelvo a decir, ahora se evidencia. Hemos visto en estos últimos 17 meses como, por ejemplo, alguna, algunas expresiones que a mí me han impactado. Y seguro a miles de peruanos. Cuando María del Carmen Alba no le da la mano al presidente elegido democráticamente. O cuando hacen gestos eh, de fastidio, pero un gesto despreciativo. Cuando se usa en el discurso oficial de, de, de, de, de, de representantes elegidos por el pueblo donde se cataloga como indios, como cholos como que ustedes deben de ustedes deben de pedir agua, luz, desagüe, carreteras, pero no, ustedes no saben de política. Vivir eso el 2023, analízalo el 2023 con estas personas, como tú lo has dicho, preparadas, entre comillas. Eh, ¿qué, ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo no logro entender. Nos hemos quedado en ese espacio del... De, de, de 1800 y tantos, pero analízalo en este momento, en esto que hemos pasado en estos 15, 17 meses. Sí, es que el, lo que está pasando ahora y, y en general es justamente estos pendientes, ¿no? O sea, ha habido mucha preocupación en el sentido del enriquecimiento, eh, pero no se ha trabajado la educación, o sea, yo recuerdo, por ejemplo, un libro de segundo grado de primaria del año 2016, eh, que fue un escándalo, donde a los niños de 7, 8 años de edad en el Perú, se les explicaba las tres razas. No sé si lo recuerdan, Manuel, 2015, por ahí, 16, o 14, pero hace unos unos, unos pocos años atrás. Era el gobierno de Humala, si no me equivoco. ¿Ya? Es el último gobierno, entre comillas, estable, ¿no? De estos años de, del siglo XXI. Y ahí tú veías que a estos chicos, niños, tú sabes que los cinco primeros años de vida, y no, no solo los cinco, sino la niñez, que dura hasta los 11, 10, 11 años, tú le formas en la cabecita... A, a las personas lo que va a ser en este caso el resultado de la, del futuro ciudadano peruano o ciudadana peruana y les decía, ¿no? mira, en el, eh, las razas han salido así este, primero se bañaron estos chicos de acá y ves allí a una persona caucásica luego ingresaron los indios y salen el agua un poco sucia y sale el color pues el color indígenas, ¿no? un, un color este, cobrizo, y por último entraron a ese lago cuando el agua estaba muy turbia los negros. Entonces, estamos en el siglo XXI, muchos de esos chicos que, que en el 2016 tenían 7 años, ahorita tienen 15, 16 años. Entonces, ¿Qué estás formando, ¿no? O sea, lo que tenemos ahora es el resultado de una eterna este, no superación de las ideas discriminatorias. Y eso no solamente va para las personas caucásicas, porque yo, este, Manuela, no voy a poner... Uh, yo no quiero acá solamente decir ay el buen salvaje no el mito del buen salvaje ay los pobres campesinos los indígenas porque también tú conversas con una persona que es rasgo aborigen y ellos también pueden tener ideas donde se miden es que él es más oscuro que yo o sea la discriminación no solamente parte de que yo soy blanco y tú no lo eres. O sea, la discriminación está generalizada entre blancos y no blancos, y entre los no blancos también. Entonces, tenemos que olvidarnos del color de piel, porque como dije hace rato, la ciencia ya lo ha probado, somos seres humanos, esto que tenemos aquí, es una envoltura. El que tú seas negro, blanco, indígena, no va a hacer de que tú seas mejor o seas con mayores valores. Estamos viendo cómo, por ejemplo, ahora va a, Ya ha salido la, la, este, el, la, la ley esta de, de, del retorno del expresidente Toledo que está involucrado en un caso de corrupción de Coteva, grande. ¿Acaso el hecho de que él tenga rasgo indígena, o lo que se conoce como indígena, lo salvó de no estar involucrado con hechos de corrupción? ¿O que una persona de un color eh, caucásico lo, lo, li lo libra de polvo y paja? O sea, eso tiene que ver con con la formación de la persona. Y hace daño, lamentablemente, continuar con estos estereotipos. Porque hoy por hoy, yendo a la crisis actual, esos estereotipos ¿no? discriminatorios están haciendo que se siga marginando a una persona por un color de piel. Yo, Manuela, no estoy... Eh, colocando a la señora Aida, que bueno, luego hablaremos de ella, por su color de piel, o porque, se, porque ella es de, de, de Ayacucho, ¿no? Es una peruana que como cualquiera de los peruanos, de todos los colores, de todas las culturas, tiene una perspectiva política, que de repente no estudió en la universidad, pero que tiene una voz, y que nosotros no podemos por callar porque pertenece a una región, porque tiene un color de piel. O sea, eso no es lo correcto. Y menos si es que somos supuestamente desde hace 200 años una república que planteó una igualdad, que planteó una ciudadanía, que nos sacó de ser súbditos a ser ciudadanos. Y que a partir de 1955 las mujeres comenzaron a participar también. Y, a, y, a, y que a partir de 1979 se eliminó el, el, eh, la condición o, de, de ser alfabeto. O sea, todos tenemos derechos sociales, pero antes de los derechos sociales se colocaron los derechos políticos y los derechos civiles. Y eso está dentro de la Constitución actual, porque somos una democracia, porque todavía estamos además suscritos a los derechos humanos. No podemos ejercer la violencia de una forma, de ninguna forma en realidad. Eso ya y lo digo como persona. Yo no avalo ningún tipo de violencia. Lamentablemente hay varias perspectivas. Y eso va a traer consecuencias. La historia no lo demuestra. Hemos vivido un momento terrible, como fueron la década de los ochentas, donde también hubo una polarización. Y el resultado histórico de esa polarización fue lo que ocurrió en los ochentas. Se está trayendo ese fantasma para que personas que están usando sus derechos civiles, libertad de expresión, sus derechos políticos, sus derechos también sociales, pues sean catalogados por pertenecer a una región, porque supuestamente no tienen la educación, porque este, son personas que no tienen capacidades por su raza, ¿no? Que son personas que, que están obedeciendo a otras. Eh, o sea, estamos como en el siglo XIX. O sea,. Solamente con, obviamente, con, con los nuevos discursos, pero en el fondo, la forma ha cambiado, pero el fondo sigue siendo la misma. Ha llegado, Entonces, a, ha, ha llegado a esta etapa con, con la pregunta que te hacía, ¿no? O sea, seguimos en lo mismo, pero vayamos, este, eh, muy bien lo que acabas de decir, ¿no? Somos esa raza humana que eh, busca eh, justicia, que busca libertad que busca paz, que busca unidad, ¿no? Eh, pasando ya al tema propiamente que nos convoca Marisa, gracias, este, amigos de Todo Cambia, eh, compartan este video, compartan esta entrevista, eh, estamos con Marisa Bazán para um, hablar un poco de esta mujer, ¿qué simboliza, dinos tú, qué simboliza Aida Aroni? Esta mujer de la bandera, esta mujer que con, muy aguerrita, que una, una foto gráfica mucha valentía. Eh, más allá de lo que vimos, ¿qué es Aida Aroni? Eh, desde tu perspectiva, desde tu mirada, desde tu análisis, eh, que luego vamos a dar a conocer en lo que, ha, lo que has producido para María, para Aida Aroni. ¿Qué es Aida Aroni? Para las mujeres, para los que están en el gobierno y para los que están protestando, que tienen diversas miradas. Bien, eh, en primer lugar, eh, bueno, a mí la señora Aroni me conmueve mucho porque creo que representa, no en, no en la totalidad, porque nunca un ser humano va a poder... Eh, representar el todo, ¿no? pero creo que ella reúne varias condiciones y de la historia reciente. Ella es una mujer que nació en Ayacucho, de padres eh, de una región que lamentablemente sufre eh, una situación muy difícil el fallecimiento, o mejor dicho, el asesinato de su padre. Eh, esto lo tomo de las declaraciones de la señora Aroni, que ustedes pueden verificar en, en los medios de, donde ella ha declarado, porque que ella salga y que se coloque adelante de la llamada primera línea y que se ponga, Frente a los policías hay una razón de ser que tiene que ver con un asunto familiar y al mismo tiempo con, con, como ella, como ciudadana, como una persona que desde su formación tiene un amor a la patria, eso que tanto nos hace falta. Entonces... Matan a su padre, ¿cuál fue la consigna? Lo acusan de ser terrorista. Y su papá no lo era, o por lo menos las investigaciones no han eh, probado que lo fuera. Entonces, en estas diversas masacres, el papá de Aida lo mata y ella cuenta pues, que debido a eso ella se va, ¿no? como muchos... Eh, personas de, de las provincias que vienen a Lima entonces ella es una persona migrante de los 33 millones de peruanos más de 10 millones viven en Lima entonces ella viene a Lima y trata de rehacer su vida en Lima entonces ella no es una mujer campesina ya pero no le quita que ella representa a la mujer andina porque la gente piensa, o sea, estamos todavía en esto de las purezas, ¿no? Ah, la señora ya no puede ponerse su traje típico de Ayacucho, porque hay personas que lo han dicho, porque si ella ya vive en Lima, ella ya se viste con pantalón, o sea, lo occidental, entonces, ¿por qué se está poniendo el traje? No, lo que pasa es que nosotros tenemos que entender que tenemos una ciudadanía cívica y tenemos una ciudadanía étnica, o sea, la ciudadanía se puede alimentar de ambas, de lo cívico, que es la constitución política, y de lo étnico, que es la diversidad cultural. Nuestro país es admirado a nivel internacional por nuestra diversidad étnica. Entonces, lo étnico no puede, no puede ser que solamente sea revalorado cuando se trata de turismo, cuando se trata de este, danzas, etcétera, Y cuando se trata de agendas sociales, políticas, eh, allí sí no, o sea, allí sí tú ya no eres de la sierra, porque tú viniste a Lima y supuestamente dejaste de hacer de ser indígena. Entonces, ella vive en Lima y ocurre toda esta situación de polarización triste, porque a, a mí, yo no solamente estoy pensando en el lado de las regiones, estoy pensando en todo el país, no solamente estoy pensando en la población civil, sino también la propia, po, este, lo, las propias este, fuerzas del orden, que muchos de ellos pues tienen que recibir, tienen que hacer lo que tienen que hacer porque, bueno, eh, reciben órdenes de arriba y también están en peligro sus vidas. O sea, estoy colocando como prioridad la vida y la vida de todos, de todos y todas es valiosa. Entonces Aida, en medio de esto, decide coger su bandera y dar un honor a su papá. Y ella decide ponerse un traje, no, poco, no como un disfraz, no es un disfraz, ella creció, ella pertenece a una cultura regional que forma parte del Perú. Y decide ponerse su, su traje de, de, de su pueblo... Porque de esa manera ella le rinde una, una, este, un homenaje a su papá para decir, sí, tengo este rasgo, y tengo este traje, pero no soy vándala, no estoy asociado a grupos de terror. Soy una peruana, ayacuchana, inmigrante, que vivo en Lima, pero que no me he olvidado de mis raíces. Además, señora, es creyente, ella pertenece a una comunidad evangélica. ¿Y qué hace? Se pone esta vertiente étnica con este traje, pero al mismo tiempo lo combina con lo cívico. ¿Y qué más cívico que la bandera? ¿Qué más representativo de una ciudadanía cívica que la bandera del Perú? Entonces, eso es lo que me, me, me llama la atención, su sombrero, pero al mismo tiempo a la bandera. Y va bajo un lenguaje de paz, a rogar, a pedir, que ya no se insulte, porque ya fue, además, incluso hay un video donde un joven, en son de broma, ¿qué clase de broma? Hay gente que se ríe, le dice, métanle balas. Y obviamente Aida se molesta, es un ser humano, y le dice, ¿cómo hablas? no Yo soy de la sierra, ella no deja de ser de la sierra porque, porque vino a Lima. Y, y, y el Perú no, no es solo Lima, o sea, el Perú es todo, todo lo que compete bajo lo legal, los territorios, eh, las fronteras. Y luego, antes de que ella sea llevada de una forma... Que está en investigación, pero que a todas luces es injusta. Ella está previamente adelante de la primera línea de la marcha, rogándole hasta se arrodilla. Es una voz de paz de muchos peruanos y peruanas que no quieren la violencia, que quieren que esto pare. Y les ruega a, lo, a, lo, a las fuerzas del orden que ya, no, que ya no se ataque con su bandera. Y no puede evitarlo. Igual hay órdenes que cumplir, avanzan los policías, la van a golpear, la van a subir a un bus y en verdad yo, Manuela, te digo que ella sube al bus y agarra su bandera en el bus, pone su banderita en la ventana. Y qué impresionante. Porque al papá, en, este, en el Perú, se lo arrebató las fuerzas del orden. Parte de las fuerzas del orden. No, no vamos a generalizar. En el Perú la discriminan por sus rasgos. Incrementó esa discriminación por ponerse su traje. La han golpeado. Se la llevan a estar más de 48 horas en una carceleta, en una comisaría, sin comer. Pero ella sigue hablando de paz, sigue hablando de un amor a la patria, y eso es increíble. Ella, a mí, como historiadora, me hace pensar un poco en todas esas mujeres, y peruanos, varones también, que a pesar de, todo el, de, de todas las vicisitudes que puede representar la historia del Perú, apuestan por seguir creyendo en que el país tiene un futuro, en que el país, tomando las palabras de Basadre, es un problema, pero también una posibilidad. Y, a, y esto, en mi caso, me anima a justamente ver en ella una mujer de la región, pero que vive en la ciudad, y que mezcla lo étnico con lo cívico y que muestra un mensaje de paz. Yo aquí, Manuela, he venido y te agradezco tu, tu, este, tu invitación a justamente a, no a incendiar la pradera, porque bueno mi perspectiva no va por ese lado. Tenemos que ir por el lado de la justicia, pero la justicia tiene que ser real. Es muy preocupante esta pretensión de de retirarnos de los derechos humanos. esperemos que no sea así. Es muy preocupante eh, todo lo que está pasando con nuestros conciudadanos. No, no debemos seguir con eso indio, negro, amazónico, peruanos, peruanas que tienen diferentes culturas porque somos un país pluricultural, pero somos todos peruanos y peruanas. Entonces AIDA reúne todo eso y ese tesón porque luego hay otro video donde se le ve a ella recibida por la hija antes de entrar a la comisaría y la hija envuelta en lágrimas y ella fuerte, segura de que ella no ha hecho nada malo. Solamente ha querido manifestar su postura, homenajear a su padre, ...y mantener la esperanza del amor al país. Nada de lenguaje violento. Yo he tenido la oportunidad de contactarme con su hijo... ...y él ratifica lo que dice su mamá. Nosotros no tenemos ningún rencor. Estamos preocupados por las vidas que se van apagando. Y mira, Manuela, muchos quizás podemos tener indignación hasta cólera, pero también hay mucho dolor porque los deudos tanto del policía que ha fallecido como la de la mayoría de personas de las provincias y también eh, el señor Santisteban entre otros están sufriendo, no podemos ser en, no empáticos tenemos que solidarizarnos si queremos que este país no continúe en esta polarización, que puede llevar a algo peor. La historia lo, es la mejor maestra. Miremos lo que pasó en los ochentas, que es lo más cercano, pero no solo en los ochentas. Toda la historia del Perú a, a, está envuelta en violencia. Tiene mucha, ¿Cuándo razón, va a muy, esta violencia? Mucha, mucha razón, este Marisa, a mí me ha impactado todo lo que nos cuentas y a través tuyo lo que sabemos de ahí daroni esta mujer que va, eh, este programa se ha hecho el flyer como solemos hacerlo, la miniatura o la presentación con ella eh, alzando la bandera y cuando está llevando a hacer eh, eh, su vida a la policía al carro de la policía pero que simboliza muchas cosas y cuántas historias como esas hay Marisa y cuántos peruanos que, están, que tienen una razón de salir a protestar, tienen una razón porque fueron eh, ignorados, porque fueron no escuchados, porque cuántas ahitas hay en el Perú, cuántas ahitas, miles y miles. Por eso esta protesta marca un antes y un después desde mi punto de vista. Pero, Marisa, yo sé y sabemos si se te convocó también porque has mm, plasmado en un poema, ¿verdad? En un poema a Aida. Sería factible conocer las letras de ese poema, que no solamente pienso yo antes de escucharlo, te soy honesta, no lo he leído, no lo he escuchado, porque quería um, escucharlo eh, en vivo a través de todo Cambia, Desde de que este, seguramente yo um, me atrevo a decir dos cosas. Uno, que va un um, poco seguramente es describir de a Ida, pero otra cosa también tan importante eh, es a tu sensibilidad social, la sensibilidad humana de otra mujer, de otra mujer que seguramente no viste pollera, pero que está haciendo este análisis, llamándonos a la reflexión y haciendo hincapié esto que hemos venido escuchando en estos 30 minutos ya de conversación. Entonces, eh, Así como hay mujeres asesinas, así como hay mujeres que estando en un cargo ordenan dentro de lo que es la orden de mando y tienen las manos manchadas de sangre, hay miles de mujeres que tienen gran sensibilidad humana, gran sensibilidad social, gran respeto por nuestra identidad, por, eh, por revalorar lo nuestro, pero sobre todo por hacer eh, desde esos espacios generar diálogo, culturizar, educar, formar para tener un paz con justicia social. Danos a conocer ese poema, Marisa. Sí, antes de... Gracias, Manuela. Antes de ir al, al poema, de decirles ¿no? a, a, a todos los que están ahora bajo tu plataforma, recordarles que todos en la sociedad... Des, tenemos una función este, desde el político que toma decisiones malas y buenas obviamente las buenas se celebrarán y las malas nos afectan a todos en algún momento uno lo siente y otro no lo siente pero llegarán los tiempos en que todos se perjudicarán por esas decisiones está también las fuerzas del orden que tienen que poner el orden, pero siempre bajo los parámetros. No estamos ya en tiempos del siglo XIX, donde todo se resolvía a balazos. Estamos en otros tiempos. Y hay que respetar esas normas. Hay que respetar esos avances. Hay cosas que se repiten del siglo XIX, del siglo XX, como es la discriminación, la corrupción, estas... Este, eh, situaciones, pero hay otras cosas en las que hemos avanzado. Y también están las personas que deciden alzar su voz a través de las marchas. Y en las marchas hay de todo. Hay personas tiradas de repente a asuntos más políticos, hay universitarios, pero también está el arte. El arte también es una forma de, de participar. No todo es el gritar y también están lamentablemente personas que se infiltran pero no hagamos que justos paguen por pecadores porque lo que ha ocurrido y eso se está investigando y se seguirá investigando es que las personas que han fallecido no eran vándalos en la, lo, lo que se está revelando y aquellos que lo han sido, que pese toda la justicia sobre ellos, pero también aquellos que han actuado de mala forma por el lado de la oficialidad. La justicia tiene que establecerse, porque solo así se puede lograr evitar que esto empeore. La violencia siempre va a generar, a generar más violencia. Tomo las palabras de Gandhi, ¿no? Él decía que si actuamos con el ojo por ojo, el mundo se queda ciego. Yo he venido en ese sentido, eh, y por eso es que me identifico con Aida, porque ella también va por el lado de la paz, por el lado de una manifestación bajo la democracia. Y, y ella me inspiró a, a hacer un, un poema, porque realmente, aparte de, de los diversos sentimientos, Créanme, con ciudadanos tanto los extranjeros, todos los colores de piel en el país, no solamente las personas de las provincias. En Lima han habido muchos migrantes y también personas de, de repente que, que, que son de las viejas familias que han tomado posición y han marchado o están por las redes sociales de todos los colores de piel, algunos a favor, otros en contra. Todos de alguna manera han buscado y están intentando justamente def defender la democracia, la justicia, los valores. Y eso no tiene que ver con los colores de piel. Hay que quitarnos esa idea de indios y blancos, como alguna vez una congresista que tú hiciste referencia dijo: no, indios y blancos, eso no existe. Lo que existe son, son los peruanos y las diversas culturas. Hay que quitarnos eso si queremos superar si queremos seguir mejorando. Y, y bueno, no sé si quieres que recite el poema, Manuela, o... Sería excelente, sería excelente, sería excelente para eh, justamente verlo y escucharlo y sentirlo en su real magnitud, en su real eh, y, y que justamente se logre que llegue el mensaje de lo que nos quiere decir en este poema y lo que te ha inspirado a y Yo creo que sí si es necesario, y te pido, tengas la gentileza de declamar ese poema que está inspirado en Aidaron y esta mujer eh, que muchos miles de peruanos hemos visto enfrentarse, levantando la bandera, enfrentarse a los policías a los que eh, hoy, hoy lamentablemente tienen copada, no solamente Lima, sino varias ciudades de nuestra patria. Eh, adelante Maris. Sí, bueno voy a declamar el poema sin sí, invitarlos eh, Manuela que compartas en el enlace luego te lo mando eh, porque esto está en Youtube y bueno en mi Facebook yo no tengo tantas redes sociales y también decirles que el poema fue hecho en una situación de mucho dolor de mi parte hacia mi prójimo y en este caso, al mismo tiempo de admiración hacia la señora Aida, que al verla con su bandera hasta el final, a muchos nos inspira a decir, a decir, tenemos que seguir, tenemos que seguir eh, eh, este, buscando lo mejor para el país. No, no hay que resignarnos, ¿no? pero desde el lenguaje de la paz, en este caso. Voy a recitarlo aunque en el enlace lo van a encontrar con la voz de un amigo que me apoyó y me alentó a publicarlo, que se llama Ezequiel Esteves, este, él es de México, pero está muy solidarizado con el Perú, porque además esto no solamente es un asunto de los peruanos, es un asunto de la humanidad, y aquí están los extranjeros peruanos, los hijos de estos extranjeros peruanos, Estamos los peruanos y estamos todos porque, porque esperemos que, que no sigan habiendo abusos. Aunque yo sé que es una ilusión, pero siempre tratemos de, de tener esperanza. Bien, Aida, corre el llanto en mi pueblo por la sangre pura derramada, y las flores negras de los féretros gritan las voces hambrientas por una libertad postergada reclamando una justicia a la que encuentran amor, amordazada. Corren los valientes en las calles con banderas negras, rojas y blancas envueltos por el gas asfixiante pero no retrocede cada día corren las mismas personas pero no todas vuelven aparecen madres que lloran por una patria donde se apagan los sueños de sus hijos corre a Aida en medio de los humanos, con la bandera en mano, símbolo de la dignidad y nuestro incomprensible amor peruano. Todos vamos con ella, porque su valor nos inspira, anhelando el día en que acabará nuestra desdicha. Aida, no llores, tú serás elevada, sobre nuestros hombros, desde lo alto mirarás cómo el país derrotó a sus nueve monstruos. Y pronto correremos, estrechados en una ronda multicolor sobre la tierra y las aceras, guiados por la fuerza de Nuestra Señora de la Bandera. Gracias. Tremendo, tremendo tremendo mensaje muchas gracias Marisa gracias por lo que no solamente nos conmueve aquello que has escrito dedicado a ida, porque como vuelvo a decir miles de AIDAs están ahora en nuestro territorio patrio luchando para que retorne la justicia, la paz la libertad miles de AIDAs se han solidarizado con esas ahidas que han perdido a sus hijos, a sus esposos, a sus padres, esos hogares que han quedado sin un miembro de la familia a manos, como lo han dicho ya informes de derechos humanos o de instancias internacionales, han sido masacrados a manos de las armas del Estado. Eso es una realidad dolorosísima, dolorosa absolutamente. Y por eso es un deber moral. Moral convocar a personas como Marisa. Es un deber moral hacer este espacio. A pesar de los horarios y del cansancio. Pero es mucho más nuestra responsabilidad. De aquellos que tenemos hijos. Porque es el mejor ejemplo. Como lo decías, Marisa. Yo tengo un pequeño. Que todos los días me ayuda juntamente con mi esposo a hacer estos programas porque es la mejor forma de decirles esto no se debe quedar así no se debe repetir estos hechos de dolor de matanza de atropello de discriminación somos seres humanos que merecemos respeto en todo el gran sentido de la palabra es lo único que me moviliza y yo te agradezco de corazón porque has compartido con nuestros seguidores eso que te inspiró, Aida, y que nos inspira miles y miles de peruanos que estamos fuera de nuestra patria. Marisa, te digo, no sé si en algún momento estuviste fuera de Perú, pero estar fuera eh, te, te motiva, pero a la vez te hace sentir impotente, impotente y... y, y y dices, ¿qué hago? ¿Qué hago para ser parte? Y que, que sientan también, es no mi voz aislada, sino esa voz de miles de peruanos que no podemos estar presentes en nuestra patria en un momento tan trágico. Porque tenemos hermanos, tenemos papá, mamá, sobrinos, familia que están allá pasándola mal. Pasándola mal, muy preocupados. Y este... En nombre de esos peruanos en el exterior, a donde llegue este espacio, yo te agradezco muy de veras porque es aleccionador que hayan artistas, que hayan gente con sensibilidad social para que expresen lo que has expresado en un momento tan trágico para nuestra patria. Eh, no, sé, no sé cómo acabar este programa. No sé cómo acabar. Hay mucho que, que hacer. Sí, es un, es un reto que nos pone la historia, Marisa. Eh, hay otros artistas que seguramente están haciendo otras expresiones artísticas, ¿verdad? Expresando el grave momento que estamos pasando, ¿verdad, Marisa? Sí. Eh, yo, bueno, yo soy historiadora. Eh, siempre he escrito también poesías, algunos cuentos. Todo lo que está pasando ahora para mí es desde la historia como revivir eh, cosas que lo he leído y, y verlo en tiempo real. Eh, quería yo a, eh, contribuir de una forma distinta porque la historia tarda para analizar un momento, un, momento, un proceso. ¿no? Entonces quería de alguna manera eh, expresar también mi voz si es que pues, podía hacerlo desde, desde, desde la poesía, en este caso. Eh, y, y este poema es inspirado en Aida, pero, pero que va más allá de ella, ¿no? que va eh, por, por el lado de, de, de las madres, de los padres, de los hijos, de los peruanos y peruanas que en este momento están sufriendo. Eh, y, y todos esos deudos sepan que, que, que hay personas que nos solidarizamos, no no, no reneguemos del país, el país no está completamente perdido. Hay, hay muchas personas que, que están haciendo desde sus eh, espacios, ¿no? Igual tú, Manuela, no estás aquí, pero, pero haces un programa y eso es una contribución. Este, yo no estoy en el poder, pero intenté hacer un poema. Eh, esas, todo suma, todo suma eh, bajo el buscar eh, que que en el Perú no, no, no se establezca un, una falta de, de justicia. ¿no? Y, y, y tú también eres un ejemplo claro de cómo la familia ¿no? te ayuda a tu, tu esposo, tu, tu hijito, y, y están haciendo esto, ¿no? están contribuyendo. Y, y en ese sentido te agradezco este espacio, te pido también que puedas difundir el, el poema que me has hecho recitar, yo estoy muy conmovida eh, con, con lo que está pasando, pero no soy la única. Y yo veo a muchos amigos, amigas, que desde que de, de sus diferentes maneras están haciéndolo, incluso aprovechando un poco lo que dijiste del arte. Eh, en los pueblos, en Ayacucho se está haciendo mucho el, el carnaval, pero desde, una, desde un punto de vista eh, político, o sea, eh, danzas en alusión a lo que está pasando. Y no olviden, este, estimados compatriotas, porque a veces yo leo que dicen, han deformado el carnaval. El carnaval, que es una tradición traída de Europa, siempre sirvió para hacer política. El carnaval históricamente fue el espacio donde en los tiempos de la monarquía los súbditos podían burlarse del rey, de la reina, denunciar desde la, desde, desde la fiesta, desde la música, porque la denuncia no solamente es con gritos, eh, también se puede hacer desde, desde las artes, y, y qué mejor forma de, de justamente eh, intentar alzar la voz desde, utilizando también el arte, no el arte creo yo transforma, y en este caso por eso yo también utilicé este, este, este vehículo que es la poesía para poder transmitir mi sentir y decirles que, que no soy solamente yo somos muchos los que lamentamos y sé que también Manuela lo hace por eso es que con su hijo y con su esposo se esmeran por hacer este programa para decirte peruano, peruana porque eso eres eres de Puno, eres de Cusco, eres de Ayacucho, eres de Lima eres de, de Trujillo, etcétera, eres peruano, eres nuestro hermano, eres nuestra hermana, eres nuestra madre, eres nuestro padre, estamos contigo. Gracias, Muchísimas gracias. gracias, muchísimas gracias, Marisa, gracias a todos los seguidores. Es cierto el compromiso de compartir este, este, esta entrevista, esta conversación, de Marisa en todos los grupos donde tenemos, soy parte de un colectivo, el colectivo Dignidad Micaela Bastidas, que aglutina 45 países y que el compromiso es enviar estas grabaciones a cada uno de esos espacios. Gracias Marisa. Aquí todos somos uno, aquí todos tenemos que construir, refundar nuestra patria, incluyendo todas las sangres, como lo dijo en algún momento José María Arguedas. Y sí es la postura de todo cambia lo he señalado no solamente ahora, sino siempre. Los peruanos dignos, conscientes, valientes y con memoria somos mucho más que los miserables asesinos que hoy están conduciendo los destinos de nuestra patria. No hay que doblegar, no se puede dialogar con los asesinos, no se debe dar tregua a los asesinos y eso significa seguir, seguir calentando las redes, compartiendo las entrevistas, ayudando educando, formando, eh, demostrando generosidad, lealtad a nuestro soberano, el pueblo, es el que va a definir esta situación. No solamente las calles, como lo ha dicho Marisa, a través de las protestas, hay formas de protestar, diversas formas, y el Perú tiene mucho ingenio para ello. Entonces, desde estos espacios yo los invoco también a los peruanos en el exterior. Permíteme decirle... Que el día, viernes, el día de mañana voy a hacer otra directa exclusivamente para los de eh, Lizar Saburú, este eh, representante de las mafias criminales que está paseándose por Europa. No nos representas, Juan Carlos Lizar Saburú, y por eso te hemos declarado persona no grata. Y estamos convocando a todos los peruanos en Milano para el día viernes reunirnos en los puntos donde se están haciendo las coordinaciones de manera interna. Muchísimas gracias, Marisa. Tus palabras de salud y despedida para Todo Cambia Noticias, eh, diciéndote que es, este espacio, Todo Cambia, es tu espacio. Cuando así lo consideres, bienvenida para dar a conocer um, eh, nuevos mensajes, nueva postura para conversar este y otros temas. Cuando acabe esta dictadura, seguramente vamos a seguir educando a nuestros compatriotas. Gracias, Manuela, y a todos los que me han escuchado. Eh, como bien, bien saben, bueno, en este caso yo he, tra he tratado de, de colocar en este espacio más bien el, el, el lado de, del arte, eh, de recordar que no tenemos que seguir con estas eh, prácticas discriminatorias, eh, que lo somos peruanos, pero también somos andinos eh, y somos diversos y tengo fe y esperanza porque hay muchas saídas y hay muchas personas en general de todos los colores, de todas las culturas eh, dentro y fuera del país que, que sueñan con, con tener un, un hogar que es nuestro Perú, eh, con justicia, con verdaderamente igualdad, eh, y que tenemos que, que buscar la paz eh, porque pues la violencia no es el camino y para eso hay mecanismos de justicia, la justicia también puede llevarnos a, a la paz, así que, y el arte, ¿no? Muchas gracias Manuela, y bueno, te pido y, y le recuerdo que esto, este poema se llama ida, está en YouTube, te voy a pedir a ver si lo puedes compartir, muchas gracias por valorar este, mi, mi pequeña contribución a, a, una, a una causa bastante grande muchas gracias y, y, y que todo vaya bien y hay que seguir este, luchando hay que seguir trabajando hay que seguir buscando este no continuar con, con, con las injusticias. Gracias, Manuela. Muchísimas gracias, Marisa. Sí, así lo voy a compartir. Envíame el link en el interno para ponerlo en este canal y en otros espacios también donde estamos haciendo incidencia para recobrar eso que no debemos perder, la sensibilidad humana. Muchísimas gracias, Marisa. Muy buenas noches a los seguidores de Todo Cambio. Retornamos el día de mañana.